Muy bien, ¿cómo podemos hacer para calcular el área de un triángulo? Como ya conocemos la fórmula geométrica, y esto es base por altura entre 2, significa que básicamente es dividir entre 2 el área de un, de un rectángulo. ¿Y esto por qué es? Bueno, vamos a verlo aquí en los dibujos. Por ejemplo, supongamos que tenemos este rectángulo de 14 por 12. Si nosotros trazamos una línea desde aquí, bueno, vamos a remarcarla un poco más, si trazamos una línea justo por el medio, veremos que se forman dos triángulos exactamente iguales y por tanto el área de cada uno de ellos es exactamente la mitad del rectángulo. Por tanto, si calculamos el área del rectángulo, como siempre, entonces el área de cada triángulo será la mitad. Para poder hacerlo con la calculadora de papel, utilizaremos el siguiente truco. Entonces, mucho cuidado. ¿En qué consiste el truco? Pues... Como tenemos la multiplicación de la base por la altura, y eso nos daría el resultado, y después tenemos que dividir entre dos, vamos a cambiar el orden de las operaciones. En lugar de hacer primero la multiplicación, vamos a hacer primero la división. Aquí veremos una de las limitaciones de la calculadora de papel. Nos podrá dar el resultado exacto solo si uno de los dos lados es par, o si ambos son pares. Si los dos lados son impares, entonces el resultado no será exacto. Vamos a ver por qué. Eh, por ejemplo, si tenemos de, de base 14 y de altura 12, lo primero que tenemos que hacer es dividir una de las dos cantidades. Por ejemplo, si dividimos la base entre 2, 14 entre 2 es igual a 7. Y ahora buscamos la altura el resultado será 84. Esa será el área de nuestro triángulo de base, 14 ¿sí? y altura, 12. Como se puede comprobar aquí gráficamente, hemos obtenido dos rectángulos exactamente iguales y por tanto su área es exactamente igual que el área de los dos triángulos que teníamos originalmente. Esta sería la justificación geométrica de lo que hemos hecho. Para calcular el área de un triángulo con la calculadora de papel, solo lo podremos hacer, en este momento, con cantidades en las cuales la base o la altura, al menos una de ellas, sea par, ¿sí? Vamos a verlo. Por ejemplo, si tuviéramos un triángulo de base 10 y altura 5, querría decir que la base sería la que dividiríamos entre 2, 10 entre 2 son 5, y ahora multiplicamos por el 5. ¿sí? El área del triángulo que estamos buscando es 25. Otro ejemplo. De base 22 y altura 9. Entonces aquí buscaremos... ¿sí? La, la base original son 22, su mitad es 21. ¿sí? Y como la altura era 9, entonces vamos aquí y ya tenemos el resultado. El resultado sería 99. ¿Qué pasa cuando ambas cantidades son impares? Bueno, pues resulta que ninguna de ellas la podremos dividir entre dos. Por tanto, la calculadora de papel en este momento no nos serviría para eso. Más adelante veremos otras técnicas en las cuales podremos multiplicar de forma aproximada utilizando la calculadora de papel con números enteros. Para calcular el área de un cuadrado vamos a pensar en el cuadrado como un caso particular de los rectángulos. ¿Qué significa que veremos un cuadrado como un caso particular de rectángulo? Sabemos que cuando nosotros tenemos un rectángulo, este rectángulo puede tener un número cualquiera como base y un número cualquiera como altura. Cuando por casualidad coinciden la longitud de la base con la longitud de la altura, como en este caso, lo que tenemos es un rectángulo muy particular. A este tipo de rectángulos, como son tan especiales, los llamaremos cuadrados. Por tanto, el cuadrado no es más que un rectángulo donde los dos lados son iguales. Por tanto, el cálculo de su área será exactamente igual que el de un rectángulo. Un cuadrado de 3 por 3 su área sería 9. Un cuadrado de 4 por 4 su área sería 16. Un cuadrado de 6 por 6, su área sería 36. ¿Te suena? ¿Has notado algo en particular durante este proceso? Vamos a hacer algunos cuadrados un poco más grandes. Por ejemplo, un cuadrado de 12 por 12, su área sería 144. Un cuadrado de 16 por 16, su área sería de 256. ¿Qué tienen de especial todos estos cálculos? Bueno, como son cálculos muy especiales, te habrás fijado que todos ellos están remarcados en la calculadora de papel con un color amarillo. Entonces, en tu calculadora de papel, te vas a encontrar el área de los cuadrados dentro de esta línea diagonal. Pronto veremos que esto también está relacionado con otro tipo de cálculos.